El divorcio de mamá y papá oso Dina tenía tres personas favoritas, su mamá, su papá y su hermana mayor, Ruth. Y tenía dos cosas preferidas, Bonnie su conejo de peluche con una sola oreja y sus sandalias rojas de tres correas. A Dina le gustaba hacer pan con su mamá y con Ruth, y le gustaba dar paseos con su papá y con Ruth. A Dina le gustaba quedarse dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla. Y le gustaba ponerse sus sandalias rojas de tres correas. Pero... Un día ocurrió algo. Mamá y papá dijeron que iban a divorciarse. El divorcio significaba que papá ya no viviría más con mamá, Ruth y Dina. Dina se sintió triste y atemorizada. Ella no quería que su papá se marchara. ¿A dónde iría? ¿Lo vería de nuevo? Su papá la abrazó con cariño y le dijo, vendrás a visitarme a mi nueva casa todos los fines de semana, y aunque no viva contigo, yo siempre seré tu papá, preguntó Dina. ¿Y el de Ruth también? El de Ruth también, respondió su papá. Una vez que su papá se mudó a su nueva casa, Dina siguió haciendo pan con su mamá y con Ruth. Por las noches seguía quedándose dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla. Y cada mañana se ponía de nuevo sus sandalias rojas de tres correas, pero extrañaba muchísimo a su papá. Cuando Dina y Ruth fueron a pasar el fin de semana en la nueva casa de su papá, Dina siguió dando paseos con su papá y con Ruth. Seguía durmiendo con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla y volvía a ponerse su sandalia roja de tres correas todas las mañanas. Pero extrañaba muchísimo a su mamá. Dina deseaba poder tener a su mamá, a su papá, a Ruth y a todos sus objetos favoritos en un mismo lugar. A veces Dina lloraba, entonces su mamá o su papá la abrazaba. Siempre seré tu papá, le dijo su papá. «Siempre seré tu mamá», le dijo su mamá. Dina y Ruth se quedaban con su mamá entre la semana. Los sábados, su papá venía a buscarlas. Dina se ponía feliz al ver el rostro de su papá que le sonreía, y los domingos se ponía feliz al sentir que los brazos de su mamá la rodeaban otra vez. Para el cumpleaños de Dina, su papá fue a comer pastel. Y luego Dina tuvo una segunda fiesta de cumpleaños en casa de su papá. En ciertas ocasiones, su mamá estaba demasiado ocupada los sábados y Dina y Ruth no podían visitarlo. Una vez, él no pudo recogerlas a la hora habitual, entonces Dina apretó muy fuerte a Bonnie contra ella. Pero incluso cuando no podía ver a su papá, aún podían conversar por teléfono y escribirse cartas el uno al otro. Con el paso del tiempo, Dina dejó de estar tan triste. A pesar del divorcio, Ruth siempre sería su hermana. Su papá siempre sería su papá. Y su mamá siempre sería su mamá. Y todos la querían mucho. <música>